Hola, hoy te voy a mostrar cómo cambiar una imagen de formato Hey a formato PNG. Si ya sabemos el formato de nuestra imagen o no lo sabemos, hacemos clic derecho y le damos a propiedad y vemos el formato de nuestra imagen, que es formato hey. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestro navegador de preferencia luego vamos a escribir TinyWow. Tiny WOW vemos al principio que nos salen diferentes formas le damos a TinyWow a la página oficial y entre tantos formatos que hay vamos a buscar el que queremos que es transformar de formato G a formato de PNG Hacemos clic en este formato, dice que si queremos subir la información desde el celular. Hacemos clic, buscamos la información que la tenemos en escritorio. Nos pedirá que verifiquemos el cache por si somos humanos. ahora está procesando dice que terminó ahora vamos a darle a descargar no es necesario tener cuenta esta página funciona sin registrarse la descarga dependerá de su internet Ya finalizada la descarga, procedemos a abrirla. Esta es una imagen mía. Y podemos ver que ya se convirtió en PNG. Y podemos ver que se convirtió en PNG. Aquí podemos ver el formato. Es cuanto a este video, muchísimas gracias.